Gracias, Amado. Gracias, Francis, Carolina, todo el equipo de producción. Y gracias a usted que nos está bien. Miren, el presidente va a hablar hoy. El presidente Luis Abinader va a hablar hoy sobre la crisis. Es justo y necesario. Y dicen los católicos, y en verdad es justo y necesario. Vamos a ver, vamos a esperar el discurso del, del sí, presidente. De la, sí. Es sí. nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre, Señor. Siempre, Señor, de verdad. <risa> Eh, el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, sigue ocultando a los fallecidos. Un hospital ahí que pusieron otro furgón. Se le allá. está saliendo de control el COVID al presidente, al gobierno. Atención, ponga la atención a eso. Creo que se están enfocando, que está muy bueno, el, el, la, la, la campaña de vacunación hay que destacarlo, está, es un excelente trabajo que está haciendo el, el gobierno, pero creo que se han descuidado de las medidas de prevención. Y es bueno que le pongan atención a eso. Pero ese no es el tema que voy a tratar en el día de hoy. El pasado sábado yo me trasladé al trayecto Villa vía, vía Tapia-San Francisco, donde está el camino al vertedero de San Francisco de Macorís. Y levantamos unas imágenes sobre la realidad de lo que está pasando. Si el equipo de producción me apoya con las imágenes, eh, se lo agradecería. Miren lo que sucede ahí, esa es la parte cuando usted va entrando, ahí está seco, eso es una maravilla ahí, usted ve ahí está seco, pero el primer tema es la mitad de la calle o, del, o de la carretera está ocupada por basura, o sea la mitad de la carretera, de, ese, de esa carretera de acceso al vertedero está ocupada por basura, ese es el primer problema. Cuando dos camiones se juntan ahí, hay que, uno tiene que dar la reversa hasta ver dónde hay un espacio donde quepan los dos. Eso para que ustedes vean el nivel de desorden que hay en ese trayecto de la carretera del vertedero San Francisco de Macorís. Y yo quiero hacerle un llamado de atención a los empresarios. Atención a Eufemio Vargas, atención José López, Juan María García, todos los comerciantes. Todos los empresarios. Atención al Movimiento Popular. ¿A quién? Las asociaciones. Sí, a las asociaciones. Atención al Movimiento Popular de San Francisco de Macorís. Atención al Falpo, al colectivo. No podemos nosotros seguir con ese camino en la condición que está. Lo pueden mantener en full pantalla, muchachos. Para que la gente vea la realidad. Eso es la parte inicial. Yo me puse una bota, dejé mi carro botado. Por cierto, debí llevarme una seguridad, pero... Bien. No, tu, tu miren, y ahí voy caminando eh, con una bota de goma si puesta. Miren, por encima del lodazal. No, deja de la Hay que ver el nivel de contaminación que tiene eso. Eso es terrible. Por cierto, me dio un etrayón. Este, <risa> sí, me caí. Suerte me que me me caí. Ha eh, grabar sí. Eh, entonces, ¿qué resulta? Los camiones no pueden entrar. Y cuando entran, señores, es terrible lo que sucede. Ahí logré grabar unos que, por cierto, vi una gran afluencia de, de, de camiones de Móvil Soluciones el sábado. Entraron a, eh, entre cinco, en menos de dos horas que yo duré ahí. Pero miren la condición en la que los camiones tienen que entrar. Lo que usted está viendo todavía es un cachú para lo que usted va a ver. Lo que usted está viendo todavía es un cachú para lo que usted va a ver. ¿Eh? Miren eso. El lodazal que hay ahí es terrible. Pero yo siento que no se percibe como realmente está, que está peor de que no, no, se tú ve. No, no, tú lo vas a ver porque que esa es la parte de entrada. Ah, okay. Mira, ahí llevo llegando a una de las partes... Ay, eh, eh, eh, que o, está más o, chula. Un, un pozo que parece Una laguna. Un, un, pues, de sí, la laguna eh, Amado pasó por ahí en sí. su jipeta sí, pero estaba seco. Pero ahora eso está terrible. Miren sí. eso, señores. Pero ese camino, ahí donde ustedes ven esa basura que está al lado de, de, derecho, ahí hay animales muertos y de todo. Tú sabes cómo ahí es Ahí hay de cómo todo. La gente eso? eso es un bata. Sí, un bátago. Un bátago. Entonces, un bátago. ¿por qué yo le hago un llamado de atención a, a, a las autoridades de San Francisco, a los empresarios? Señores, tenemos que priorizar. Aquí se está faltando el pueblo. ¿Y cómo es posible que estén faltando los barrios cuando ese camino no se está interviniendo y entonces los barrios llenos de basura? Yo creo mira, mira, mira. que tanto el ayuntamiento como las autoridades locales, atención al senador y a todas las autoridades de aquí de San Francisco, tenemos que priorizar, tenemos que priorizar cuál es nuestra obra prioritaria, la más perentoria, la más necesaria en este momento de crisis. Y yo creo, yo había dicho que era la del hospital, la prioritaria, pero cuando me trasladé ahí dije, no, pero espérate, esto tiene que ser primero, porque además es más barata, el, el, el, el, el hospital es una obra eh, millonaria, esto, aunque es millonario también, barriera, pero no llega ni a 80 millones de pesos, la la pero ¿qué pasa? Ahí, ahí tira su basura, Salcedo, Villa Tapia, Tenares, La Peña, Cenoví, Ajá, entonces a ese ayuntamiento también tenemos que pedirle una cuota Tú investigaste si ellos están pagando una cuota que se le impuso cuando yo fui No regidor. sé, eh, pero lo vamos a investigar, miren esa parte ahí Señor, eso que usted está viendo ahí es un pantano, como dirían los viejos del campo Eso es un pantano Entonces no puede ser, quizás usted quizá, lo que usted está viendo ahí todo es puro lodo eh, No sé si hay un camión que viene por ahí eh, pero lo que lo que sucede en ese trayecto es terrible, además un, del un nivel de contaminación. O sea, ni es terrible, señores, mira, mira, miren mira, eso. Y entonces la mitad del camino ocupada por basura, porque qué hacen? Eh, un grupo de desaprensivo que van de noche, me imagino, eh, y demontan ahí. Pero eso tiene para que estar no, vigilado. No allá, Tenemos claro. que tener vigilancia de noche ahí, por lo menos una patrulla ahí. Miren, miren eso, miren, miren, miren cómo va ese camión ahí, vean. O sea, no es entonces, posible. Nunca, miren la condición del camión. Claro. No, pero yo te voy a decir la verdad pedazo, si yo fuera el dueño de la compañía, no, no, no recojo la basura hasta que no arreglen ese camino. Cómo te para camión. Para hacer una película de terror igual? de noche, sí. miren cómo tú metes un camión nuevo a esas condiciones. Si quieren lo pueden adelantar, muchachos, para que nos vayamos allá a la parte más cercana de, de, del vertedero. Del, del para que miren, miren eso. Ahí yo me monté en un camión que iba a tirar material. Ah, tú, tú sí, mismo, material. Ahí, le pedí una bola al tipo me, me, me monté en el camión. Ok. Sí. Eh, pero ustedes se van a dar cuenta ahora en esa como parte. un recogedor de basura Claro, como un <risa> en eso, buen dominicano, como un madera. desgraciado. Me enganché en, en, en el camión ahí. Pero miren, lo que sucede ahí, incluso el camión cuando usted se monta, eh, coño, se, se pone medio de lado y tú medio te, te asustas. Incluso hay un camión que se volcó ahí. Eh, sí. Miren, ahí se acaba de tirar un camión. Ese, en el camión que yo iba, acaba de vaciar ahí en eso que ustedes están viendo. ¿Ustedes ven material ahí? No, se lo tragó. Se lo tragó material eh, eh, pedregoso. Porque ahí hay un problema serio, señores. Si no se resuelve eso, ¿cómo le podemos pedir a una compañía que recoja la basura? ¿Cómo podemos pedir que vengan camiones nuevos si no hay condición, señores? Ahí está, eh, eh, el camión que estaba haciendo se tuvo que voltear. Tú sabes que el mayor problema que hay es que no hay desagüe en esa carretera. Pero no bueno, me no imagino que de los de ingenieros sabrán cómo hacer eso y cómo resolverlo. Eh. ¿Verdad? Miren ese trayecto. Es imposible, señores. Y ahí no se siente porque ese camión es altísimo. Pero miren ese hoyazo que hay ahí. Los camiones se estremecen. Hay que estar ahí para que usted vea la realidad de eso. Entonces, atención a los empresarios de aquí. Vamos a priorizar las obras. Si tenemos a San Francisco de Macorís lleno de basura y eso corresponde a un problema, miren eso, miren eso, y eso corresponde a un problema, entonces... Vamos a priorizar las obras. Tú te imaginas que tú tuvieras allá en medio de esa vaina. No, yo... yo si, me, si me caigo ahí, hay, hay un pequeño Porque además de que usted lo esa sal, esa, ese lodo está contaminado. Claro. Eso es puro, eso, eso es pura contaminación porque los camiones van dejando el lixiviado ahí. O sea, el agua sí, sucia que sale sí. de esos camiones va cayendo ahí. Eso es un mal olor. ¡Qué mal olor hay que decirle en un dominicano! Eso es un bajo terrible sí, sí, que hay en ese camino. camino. Entonces, Entonces, el llamado al ayuntamiento, <risa> a las autoridades... Atención a Franklin Romero, que es uno de la gente que mata trabajando. Miren ahí, miren esa parte ahí. Eso es cuando manera. se juntan los camiones... Cuando se juntan los camiones, ¿no pueden? No, Incluso hay un momento que sé que yo grabé era, que hay un camión archivado. Déjame decir para adelante, muchachos, para que se vea. Sí, está aprendido. Miren eso. Ese camión intentando entrar, se archivó. ¿Saben por qué? Porque... Eh, eh, hay una como una tutuma de tierra ahí. <risa> no, sí, una no, tutuma, vamos a decirlo así que la gente lo entienda, ¿qué? ¿cómo se llama eso, amado? ¿Cómo se dice? Es un promontorio. Eso. Promontorio. Sí. Eh, y el camión no podía pasar. Míralo ahí. Mira, mira eso. Quedó atacado Yo me le acerqué al centro. camión, pero miren la condición, entonces, señores, tenemos que exigirle al gobierno que intervenga. Que intervenga ya ese, ese trayecto para que los camiones puedan acceder. Que verdad, y que se vigile, caramba. No puede ser que ahí esté tirando basura bueno. todo el camino. Miren eso, miren cómo está eso. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a una compañía que meta camiones nuevos hay? No. No le podemos exigir a una compañía que meta camiones. Miren, miren, miren, eso. En ese momento ahí, eh, eh, eh mírenme para, para pasar ahí. Eso es imposible, señor. Entonces, tenemos mira que. el estancamiento ahí de los sí. Claro, ahí están. Ahí, ¿Cómo pasa? Mira, no hay forma de que si se juntan dos, el no, otro dos lo aló para atrás. No, se tuvo que meter como para un callejoncito que hay. Mira eso, ve. Mira, para allá arriba tienen que meter el camión. Y, Entonces... algo, y algo más grave, Yayan. Estas son fincas privadas circundantes sí. que están afectadas sí. por el mal manejo sí. por años de un vertedero, mi, mi, ya nosotros mira, mira, pagamos mira eso, mira eso, mira eso, mira eso alrededor mira, de 5 millones de pesos por la tierra que se ocuparon, adicionales a la que ya existían del ayuntamiento mira eso, el camión está, está tratando de pasar por ahí entonces eh, señores, de esa manera no se puede, atención a, lo, a los empresarios y al ayuntamiento y, y las a autoridades algo. vamos a priorizar esa obra por encima Bien. de todas las otras, para que no para que se pueda resolver el problema de la basura aquí en San Francisco. Gracias Yerjan, ya en la antigua nosotros